Estamos al principio del mes de julio y a 30 grados de temperatura. A partir de ahora y hasta que lleven dos semanas de iniciada la floración, las plantas van a comenzar un ciclo de crecimiento vertiginoso. Hoy hemos venido a visitar un cultivo colectivo de un CCC, los cultivos colectivos han de tener especial cuidado sobre todo en, en no incurrir en ese peligro abstracto del destino a terceras personas de la hierba cultivada. Para ello han dotado, eh, la propiedad está completamente rodeada de, de una tapia, también tienen perros y demás y como comprobaremos eh, todas las estructuras están debidamente valladas para evitar el hurto y que se facilite el destino a esas terceras personas. Os invito y vamos a ver qué encontramos dentro. Este cultivo colectivo en el que nos hallamos está destinado y pensado para 21 personas. La optimación que se ha hecho y el cálculo que se ha pensado para el consumo total de los 21 personas es de 11 kilos más o menos estimados de producción. Esos cultivos, eh, como os vemos, son diferentes módulos, ahora mismo nos hallamos en uno de ellos, en este módulo concretamente hay cinco ejemplares cultivados, esos ejemplares están divididos en tres variedades. Hay un ejemplar de un esqueje, que es como este de aquí, que tenemos, que es un esqueje de No Light por Critical Mass. Luego hay otros dos esquejes que están plantados también, que son de Amnesia por GAM. Y hay otros dos ejemplares que están cultivados a partir de semilla, que son de unas semillas originarias de, de Colombia. Podemos observar cómo todos los módulos están dotados de un especial sistema de protección contra lluvias y granizos. Si miramos hacia el techo observaremos que hay una lona y esta lona lo que hacen es, los cultivadores es bajarla y desplegarla de tal forma que oculta todo el módulo cuando vienen fuertes lluvias o granizo para evitar roturas de plantas o que la lluvia pueda enmuecer las flores cuando están formando los cogollos ya. Cuando se bajan las lonas, además de la humedad que ya se produce de por sí, la humedad ambiental debido a la lluvia, también se condensa mucha más humedad dentro del habitáculo al estar las lonas cubriendo las plantas y la evapotranspiración, junto a la humedad ambiental, se quedan condensadas. Esta humedad, los cultivadores han instalado, como podemos apreciar, un sistema de extracción para extraer todo ese aire húmedo y evitar que se amuezcan y se pudran las flores. Como os habréis podido percatar, este cultivo tiene un sistema de entutorado muy especial. Hay dos formas de ver el entutoramiento, una forma sería un entutoramiento completamente vertical, que sería fijar el tallo principal con un tutor central y este bien fijarlo a diferentes vientos y diferentes aires para que la planta no volcara hacia los lados de tal forma que se evitara la rotura del tallo principal y de las ramas laterales y otra forma de ver el entutoramiento es esta forma que vemos aquí, que es un entutoramiento abriendo completamente la planta de tal forma que penetre la luz, ...por igual en todas las partes... ...se dense mucho más la planta... ...se eviten alturas desmesuradas... ...y con ello también roturas de tallos y de ramas... ...para mantener la humedad en el suelo... ...en este cultivo han practicado un acolchado... ...en este caso los acolchados... lo podemos hacer con dos tipos de materiales... ...por un lado tenemos los materiales orgánicos... ...como puede ser la paja... ...y por otro lado los materiales inorgánicos... ...como pueden ser eh, las mallas anti germinación... ...o en este caso un simple plástico negro... ...con ello lo que conseguimos es mantener... ...la humedad en el suelo... ...que se mantenga siempre húmeda y no esté seca, sino mucho más húmeda... ...para que las plantas siempre tengan humedad en el suelo. Con ello reduciremos bastante el riego. Para condicionar el suelo de cultivo se han utilizado materiales orgánicos... ...como una mezcla de turbas, estiércol de oveja, estiércol de caballo y humus de lombriz. Con eso únicamente nos sirve como abonado de fondo. Simplemente tendremos que realizar luego fertilizaciones periódicas para mantener esa fertilidad del suelo. Además del abonado de fondo que ya hemos comentado, este cultivo también se nutre con fertilizaciones periódicas. Las fertilizaciones se hacen con disoluciones a partir de productos de la marca de BioViz, que son completamente orgánicos. Se introducen en el tanque de nutrientes y por la propia gravedad baja por un sistema de fertilización localizada a todas y cada una de las plantas, de tal forma que se dispersa ...el riego de una forma homogénea por todo el cultivo. Como bien sabéis, el cannabis no solo se usa a nivel lúdico... ...también tiene un uso terapéutico y medicinal... ...este CSC ha tenido en cuenta este aspecto... ...y ahí tiene un cultivo que está destinado exclusivamente para ello... ...así que vamos a este módulo de cultivo medicinal... El cannabis medicinal está todavía hoy en periodo de investigación, por lo tanto no podemos afirmar qué variedades son más eficientes para apelar determinadas enfermedades. Ahora mismo nos hallamos en un módulo que es de totalmente destinado para el cultivo medicinal y en este podemos encontrar dos, dos plantas que son de la misma variedad, que son unas Hammershark y también una variedad de Super Skunk. También he añadido otras variedades que son colombianas, de punto rojo, y a otro lado te encontramos unas variedades automáticas que ya están casi a punto listas para ser cosechadas. Para que las plantas obtengan esta estructura tan cilíndrica y tan compensada, no solo hace falta el entutorado, hace falta que realicemos y practiquemos podas de formación mientras las plantas van creciendo. Así lo que haremos es darle esta forma tan adecuada. Aquí en esta poda podemos ver cómo han podado todas las ramas bajas para evitar que ellas pendulen y del peso caigan sobre el suelo. Así sí, la parte inferior de la planta se queda mucho más despejada. ...la rama al tutor simplemente nos basta con un hilito... ...bien sea de plástico, de aluminio o, o simplemente de, de hilo. Vamos a centrarnos ahora en las variedades automáticas... ...autofloración, autoflorecientes... ...bajo los tres nombres podemos encontrar este tipo de plantas... ...que lo que hacen es, la peculiaridad que tienen por así decirlo... ...es que tienen un gen que fuerza la floración... ...independientemente del fotoperiodo que haya en el exterior... ...esto hace que hayan plantas que las podamos tener... ...entre dos y cuatro meses ya listas para ser consumidas... Ello nos facilita tener cosechas prematuras antes de tiempo y combinar los cultivos de temporada con los cultivos de automáticas para así cosechar antes de hora y procurarnos unas flores para el, para el verano. Evitamos así el robo de plantas que suele darse siempre en septiembre y octubre y también las incautaciones policiales. A la hora de cultivar variedades automáticas debemos de tener en cuenta que hemos de ser muy rápidos en cada proceso que nos exige el cultivo en sí. ...no podemos dejar para mañana lo que podemos hacer hoy y nunca mejor dicho... ...si dejáramos de hacer un trabajo hoy eso se traduciría en una merma considerable de producción... ...hay que tener en cuenta que son plantas con un ciclo de crecimiento tremendamente rápido... ...por lo que los 20 primeros días de cultivo de la planta son indispensables... ...para que se desarrolle de una forma correcta y pueda producir una planta de un tamaño ya... ...que nos dé una producción por lo menos aceptable. Rodeando todo este módulo